El siguiente voy de empezar yo enseñando mi dron, Pero el último quiero que me va a llegar. Que estoy, voy a aprender a manejarlo y todo eso. Bueno, antes de seguir, bueno, días, tardes o noche, donde quiera que estén. No, ya, esa parte no me. En fin, entonces, sé. ¿con qué empezamos? Creo que va a empezar con el dron. Aquí va a haber un corte. Por fin me ha llegado el dron. Vamos a abrirlo. Quiero dañar el dron. Bueno, creo que es el dron Porque me llegaron otra cosa más, pero... La, sí, aparte del dron, no tengo una caja tan grande que me va a llegar En este odillo Si sí, viene bien protegido porque... Trae una... una funda de bubble Y... Si sí, es el dron Por el sello Es decir, aquí... está es el, el sello Aquí me meto, lo voy a meter y to, todo Cuando termine de que no fue abierto, entonces yo este drone cuando lo pedí no me fijé y lo pedí como en la versión Mad Blues de FRL Sky, creo que o Fly Sky, no Fly Sky, la compañía. Yo le dije que si podía pagar la diferencia y que lo cambien, aquí está Nargo, creo que están por la versión 5 o no sé exactamente. ¿Dónde lo dirá? Aquí. Oh, uh, este dron fue. fue. Este levo fue puesto aquí. El mes 9. Es decir, el mes 9 del día 9. O el día 9 del mes 9. Entonces. hacer el sello. De que no fue abierto. Bueno, aunque parece que hemos tirado sellos puestos. Para novatos. Trae el sentido de giro opuesto Trae dos juegos de Aspa. Sí. Eh, Tripala. Si no estoy mal, se llaman Sí, Tripala. Exacto, transparente. Ok. Dice amarillo. Y son verdes. Qué bien. Eh, sí, me refiero al sentido de giro aquí. Lo traen puesto con... Aquí no también deberían tenerlo. El sentido de giro. O está afuera. En la funda. No, no, se está puesto en la funda de sentido de giro. Ah, sí, sí, sí. Entonces sí. sé si ahí se ve. De que tiene diferente punto de ataque. Para al revés. Sí, sí, sí. Tienen diferente punto de ataque porque es parte trasera y es la parte delantera. Diferente, sí. Son dos juegos de, de hélice. Está bien. Estoy aprendiendo. Nada más falta que es decir, cuando lo esté volando rompa una hélice y, y después la cambio por la otra y rompa la misma hélice otra vez. Un conector. Este no me recuerdo para qué es. parece es un selvo. Tengo que otra vez pasar. Sí. Repasar la información que conozco. A ver que todo esté bien. Y el transmisor. TPU, todas las uniones. A su vez, aquí arriba. Trae uno. Sí. Que para, por seguridad tendré que comprar otro algo más a ah, no traer más cosas aquí abajo. Se la funden en la caja. Llaves. de seguro de respuesta. No sé para qué sería. En el drone. Ah, un protector de la cámara. Estos son... KB. Siempre me he intentado aprender qué significa eso en los drones. Y, nun y nunca me recuerdo. Es decir, los motores, no en los drones. Aquí hay otra correa. Tornillo. Con... Eh, lo o eh, como se dice pegamento para tuercas para ponerlo pero esto es, es lo que está seco en la parte superior el de los tornillos y yo uso la dos correas que trae aquí es una? necesita correr para poder poner aquí para ponerle dos a la batería o es para otra cosa bueno ya asumo que sí que va a poder usar las dos en el drone la antena Entonces, esto es no optimal, esto es para cuando. para ponerlo aquí abajo en el dron. Aquí. Aquí es. Ah, esto es como una banda de seguridad. Ah no, esto fue cuando fue hecho el dron y, y metido en su caja. De seguro. Porque ahí está la fuya también. Y está ahí. la luz el dron eh, Sí. Es, son mis primeras impresiones. Yo nunca he tenido un dron, en poca palabra palabras. Eh, sí, tengo que aprender, pero. y sí, también ve si sí, el transmisor de vídeo es el que debo tener no, transmisor de vídeo no, eh, transmisor de vídeo es este, este es el, ¿cómo se, cómo se llamaría ahora mismo no sé el nombre? Eh, el receptor para poder controlar el dron entonces todo, primeras impresiones del dron tendréis que ir viendo los stickers y todo eso y removiéndolo también toda la información que está puesta por aquí en, en inglés Ah, ok Son dos partes de la información Pero esto todavía no sé si, si va aquí arriba Creo que... Ah Esto es, como, esto es para que la batería no se mueva que ver que creo que hay aquí abajo Ok, no se le pega O oh, sí Sí, va aquí Porque tiene ese mismo diseño que está, mismo diseño que está Ahí Se ve. Es este Entonces esto es para ¿Cómo se dice? Para que la batería no resbale si la cámara está fija fuerte en su sitio donde está el protector Entonces, ahora que lo tengo debería haber comprado uno más pequeño pero está bien para aprender algo grande Estoy como con los vehículos primero aprende con un vehículo grande y después cuando tienes el chiquito si lo manejas más, más suave o también puedes manejarlo más brusco eso es todo lo dejaré con las partes que siguen del vídeo bueno ya me llevo el control que era una de las cosas que me faltaban así como yo veo en la controladora creo que más o menos debe ser que control el que es así la, la receptora no, la tiene dentro, no me pedí se llama Tadanis eh, uno como se llama Ay, pues que lo... Existe con este control mientras voy abriendo y no corto este, este pedazo ahí fue que yo lo pedí en negro porque ellos lo tienen en color azul ¿Azul? ¿Cuál otro color más? Eh, sí, azul claro, azul oscuro Gris Ahí sé sí que aparece El transmisor. sí decir, eh, sí, negro, blanco se usa mucho, no quiero. Yo creo que era negro Es eh, sí, o sea, azul marino Y azul normal Entonces mmm, No Open Sí, aquí está 16 Pero no dice exactamente con el madero Una cajita de madera ahí Sin dice mucho una, una, imagen, una imagen de cómo es el control. Y sé que, además, es que como se dice la versión light. No es exactamente cómo se pronuncia, aparte del nombre. Es, un, es una bestia. No, hay, oh, no tengo idea para qué la banda. Vector ahí. Para la palanquita. Ya, ya, ya empezamos. Entonces, mundial. Tres posiciones. Una palanca de tres. Tres posiciones de medio de palanca. ¿También de tener ahí? Oh, ¿Y esta? ¿De dos? la ah, mitad es Se pulsa Si sí. Aquí tengo el acelerador Y el otro eh, eso? ¿Eso? se vi? Eso ahí Es como pullito Si sí, no molesta te Ayuda a moverte Mejor La salida sí. Todo está abajo y, y el chiste Me compro el control Y no, y no veo que tipo de pila Usan creo que usa. son pilas recargables que usan pero el control no la carga aunque ah, mira me va ahí la 9. x9 lite cada año. que fly sky una cita ahí para Qué bonita y también cuando te quieres un remisor externo ponerle el conector no, no me está jugado así siempre saco todo y más pulsable son botones para agarrarlo el botón de encendido bocinita para los modos de vuelo no me recuerdo para qué esto es audio pero, para que audio un control y para que tú puedes conectar a la computadora Pero no me recuerdo para qué como siempre sticker otro más el manual del drone todas sus partes smartpow no tengo ni idea oh, como es como navegar en la pantalla también va a ser lo mismo sí, ¿En qué idioma? Entonces son más instrucciones de cómo seguir navegando bueno, Me la leé me más después Entonces, en este punto Ya que no me llegaba el drone Enseñaré lo que me ha llegado La gafa Me he decantado Por la más básica esto, Porque en esto esto, esto, esto, esto, esto, esto esto va a ser ni yo Ay, La gafa que voy o sea, Es la más clásica como hemos dicho, las clasiquísimas. Entonces, como no tengo el drone, no puedo probar si todo está funcionando. También no me quería gastar 100 dólares. Tengo una cámara que puede cruzar una sola vez y botar todo el que por mierda. No, la cámara, no, la cámara sí no me va a quedar porque voy hacemos un carrito, ay, para limpiarlo, un carrito, un carrito 5 o 1 o algo así cuando me dé ganas, ¿vale? Instrucciones, y cómo manejarlo, bye. Ay, qué bonitas. tenitas. vamos entrar a, a la pop ah la funda para meterlo, Esto es cargador y la otra que siento llevado antes, la, la pop que es omnidireccional y la direccional que está hacia adelante, entonces video, si estoy es por si quiero sacarle video en último si hay video, pues si quiero sacarlo, no me recuerdo si también permitía video. ah sí me da vale aquí el conector para el audio que te permite si recibe audio, Sin introducción, encendido, batería baja la agujita, sí, que mejor. así, Buscando la señal Miren que tengo este red set las opciones volumen de si, este volumen? ¿Cómo yo me navego en el volumen? Pues, si yo navego con este botón en el volumen Y... como era que se paraba esto literal yo no, yo todo. Así, lo, lo compré, aquí, para... Así, el, el típico conector que se usa para ponerlo en todo La funda... Los cuatro, porque de el no quiero quedarme sin, sin nuca, así como que estoy haciendo presión hacia abajo. Aunque después creo que lo cambiaré y le pondré uno, uno plástico para que pase por tal peso en mi cabeza. El lente y el fondo. Entonces, También creo que esta parte, voy a ver si puedo hacerme otra. Tiene pila, vamos a encenderlo. No, pero no, no, no. Había algo que te, yo tenía que hacer antes de encenderlo. Se me olvidó. Bien. Entonces esto va a quedar aquí Hasta que me recuerde que es lo que tenía que decir Sé que hay que poner las antenas Pero no, más de ahí no me recuerdo No hay que hacer otra cosa, venderlo. Y como no me acuerdo, y me no creo que malo Para después estar riéndome que tengo un piso de papel de 100 dólares Ahora queda me Todas las antenas que estaban Ahora esto que estaba aquí ¿A dónde me paso los chinos? Estaba ahí, ¿O también estaba aquí sí, estaba así Entonces, con la cámara cuando tenga el drone y pueda hacer toda la prueba, lo probaré pero también estaba dentro, ya lo dejé afuera no, nada vuelve a estar como cuando, como cuando lo compras entonces, lo bajo de fondo por aquí, por tanto ya ¿dónde está el nombre? que se vea ah, pues. cuadro para, yo tiene esta banda y ni esta otra es eso, eso ya me lo aprendí, ya me aprendí igual de cosas, miren, así HD bueno, esto lo pongo aquí, ahí, para que se vea, ahí no tengo el dron, pero sí tengo la batería Ver, me compré cuatro. decir de recomendación, empieza con dos, pues si no quiere yo dije mías, no, no, no, no, no, no. cuatro, cuatro y tramo para adelante. One, two, three. A mí no tengo esta batería porque siempre me recuerda de, de, de imágenes cuando pinchan una de estas y Tú sale aldiendo. O estas son las la china, las chinas black, que me, mm, es un mismo negro pero las chinas black. Yo, yo estaba buscando que se encontraba una de 2.000 Pero parece que esta la es la capacidad máxima que pueden haber sí, sí, me compré 4 También me voy a dejarlo por aquí Vayan haciendo el regalo total Y después cuando vean que no hay nada de fondo Vean el tronco de la mentira Ah, aquí está el insisto Eh, que me falta... Ah, el cargador El cargador para la batería mm. otra vez Creo que esa parte la voy a tener que faltar cada vez que para aquí. El, el cargador es decir, podía comprar el de y después dije, uy, mira este, tengo los negro, no me fijé que era un Evo, es decir, que, era una, que era otra versión. Ya, ya, rompí ya rompí la caja, Sí, eso son todas las cosas que puede tener. ¿El mío lo tiene? Ni me recuerdo. Yo sí, lo compré con todo. Ah, también se puede conectar por, por aquí, por el por el mino USB a un vaina, un, a, un, a un módulo Bluetooth. Lo único me lo compré con esto. Tengo una fuente por ahí, pochísima de potencia. Tuve de estos conectores que yo necesitaba para, para un proyecto que quiero hacer. Es la clásica: sombras algo y encuentras. Intentas buscar y no encuentras. Ah, estas son diferentes a los que yo uso. Son lo mismo. No, no, lo mío, es, lo mío son cuadrados. Estos son circulares, pero funcionan así como quiero. No así, pues, ala, funcionando. Uno solo. Intrusiones, que no, no me vale hasta que lo queme o lo ponga en modo seguro el vaina si no me cuenta Los conectores, bla bla Y... charan El conector de entrada, uno... un plug Aquí está para para, para conectarlo La botanita protegida, no se va a quitar porque ni lo voy a encenderme no, aquí arriba, no tanto también mí Datapom, es... Pues, punto, es eso La salida y los seis conectores que estos conectores, eh? el conector de temperatura. También voy a ver si lo puedo falsificar, si me puedo uno yo mismo. Vienen... Ah, no, sí, vienen para conectar de todos. Es decir, una batería de 3, de 4, de 6. La batería tiene, tiene unos pines encima. Se ve. Ahí, eso. Eso es para, para evitar que no se sé, pueda meter en otra posición de 7. Ah, no, el 1 empiece de allá. Ah, entonces, ya entendí. Es decir, como mínimo se lo pueden conectar 3. Porque si se fijan, la, entra, la entrada ahí. Es en el 1 y en el 3 pinta encima. Es decir, que solamente esta pine de 3, estos son de 4. Porque el drone que me compré de 4S eh, sí entra. Entonces, excelente. este va conectado aquí y este va conectado aquí. descarga. Otra cosa más que esta. Y como soy un genio, me piden el, el drone sin emisora creo que fue no, cogí la Fly... no, de la Blue Match de... es decir, el, fui por el control, que sí entre comillas, entre lo barato el control más caro que tampoco me ha llegado eh, de... aquí está la malta, vamos a sacar esto sí, vienen decir, miren esa funda. Después lo después lo ponen en esta como esto es FR Flight, I'll okay, sí de... de... De, to, de... FR Flight es muy bonito ese sticker vamos a pegar otra mil lado entonces me compré un controlador aparte, Esto es para el carro Que después me puse a verlo Y creo que lo encontré más barato Bueno Me compré un aquí, TD50, T, no, TDR6 Un TDR6 Controladores Este es para el drone Yo creo que con mucho usaré Dos, tres conectores Pero pongo los otros Porque sí, así Como tengo la gafa y tengo aquí decir, ya que tengo la gafa voy a poner la entrada extra si le puedo poner una cámara al carro y puedo mandarlo al a, a lejos también este este de una este de do, do, dual banda hasta 900 metros creo que es. Faltan, le faltan 100 metros con kilómetro en, en distancia entonces eso es lo que tengo por ahora a ver, tengo que esperar que llegue el control empecé la práctica y subirla a alguna de ellas. Y eso es todo. Ah, también. Bueno, ya va ya a aparecer el control. El dron, el control y todo eso. A ver, termina. Otro, otro capítulo. Así, otro solo de esto. Ahí, qué player. Entonces, eso es todo. Se es color el vídeo. Adiós.